Así miro, Vea, este amuleto ya no me sirve para nada. Ando toda entripada y aparte de usted nadie me para bolas. Hágame el fábrico de cualquier perro de esos, le corto un paso, de oreja y me hace otro amuleto. Diga que me hagan un caldo con ojos de mico para ver si se me quita esta entripada. Y que me hagan un rezo con bolas de toro viejo a ver si aparecen los pretendientes que dice la bruja de la vereda. ¡Ay! ¡Ay, me dio! ¿Sabía usted que algunos pescadores matan al delfín rosado del Amazonas, animal en vía de extinción, porque creen que ciertas partes de su cuerpo sirven para atraer al ser amado? La creencia de que la naturaleza y los animales fueron puestos en la tierra para servir al hombre causa millones de vejaciones, torturas y sacrificios de seres sintientes para satisfacer los deseos materiales y espirituales de las personas. Creencias y supersticiones pertenecen al fuero interno de cada individuo y son respetables. Sin embargo, cuando éstas provocan violencia contra seres indefensos, deben ser cuestionadas en el contexto de la ética y las leyes de protección animal. ¡Doña Bárbara! ¡Doña Bárbara! ¡Pasole! Es que los animales están como malucos y el médico de animales dice que necesitamos una orejita suya más así una orejita mía? ¿Para qué? Que para un amuleto ¡No señor! Y es que debemos sacarle sus ojitos ¿Para qué? Que para hacer un caldo por lo que los animales están entripados ¡Me en eso! gente está jodas! Doña Bárbara, es que me quieren quitar mis testículos Bueno, sí, sus... ¿Cómo así, ole, Casimiro? ¡Si es que también son míos! ¡No, no, no, no, no! ¡No, No, no, no, no, no, no! La espiritualidad y el pensamiento mágico son parte de las sociedades humanas, al igual que las normas de convivencia. Por eso, para que en el libre desarrollo de su personalidad integre el respeto por la vida de todos los animales, le ofrecemos estos consejos. Sea creativo o use sus propios encantos para enamorar, sin destruir los de los demás animales. Sea cauteloso y no acepte supuestos remedios milagrosos que causen sufrimiento a otras especies. Sea crítico y proponga cambios progresistas frente a rituales, costumbres y tradiciones que maltraten a los animales. No le eche la culpa a otros animales de sus propios temores. No, no, no, no, no. ¡Ah! Casimiro. Señora, aquí estoy. ¿Dónde está el perro, le? Pues listo para que le corten la orejita como usted ordenó. ¡No, no, no! Deje que es esa bobada y hágame el favor y al mico y al toro le dejan sus partes donde están. ¿Y cómo hacemos con los rezos? ¿Si quiere le quito las bolas a usted para rezar o qué? Uy no, no señora Ay papito, es mentira, mire, uno para rezar no necesita hacerle daño a nadie Más bien venga papito, se mete aquí debajo de las codijas y hacemos un requiem O sea el caso dos, o tampoco puede Los animales no son cosas, son seres que sienten Y por eso debemos respetarlos y protegerlos.